Al creador con las cosas que valen robos, tío. Yo luego conseguí una mascota para y me vale 350 robos. Es que... genial, tío. Y para que, eh... ah, que puedes pagar sin robos para que te toque siempre el impostor? Pero eso es trampa y yo el creador de este juego ha hecho otra trampa. Eso que yo tuve mis robos que me metieron y ahora me lo gasté y me he quedado con 10 ahora. No, esta misión no, tío, malditas misiones. Que hacéis que me juegue la vida para hacer estas misiones. Uh, menos mal. Mm. Genial. Jorge. Eh ¿Mola? Ah, acaban de descubrir que hay alguien muerto. Oh, no. El pobre Orange. Mm, ¿Robloxian? ¿Seguro que es él? No sé, ¿eh? Yo, yo también he votado a Robloxian, por si acaso. ¡Impostor! ¡Madre mía! ¡Qué buenísimos somos! ¡Somos buenísimos! Bueno, ya un impostor fuera. Falta uno. En este juego no me fío de nadie, ni siquiera de mis amigos. ¿Cómo? Unidad de sabotaje. Polines, tío. Ahora he sabotaje... Eh, eh, han hecho un sabotaje de, eh, para que no pueda ver las misiones, tío. Ya nada no se pueden hacer hasta que... A, hasta que... A... Bueno, iré a intentar arreglarlo. Porque no va nadie? Como no va nadie, pues entonces voy a ir yo. Bien, ya he vuelto a la comunicación. Me está siguiendo. Me está siguiendo. Ah, no, no, ahora no. Estas dos misiones. Primero me voy a hacer la, la que más tengo que esperar. Y después me hago la que la más fácil. Bueno, esto también es muy fácil, solo tienes que esperar. Pero lo malo es que te puede pillar el impostor por la falda y matarte, eso es lo malo. Pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam. Oh no, el rojo viene hacia aquí. ¡No! Abre, abre, abre, abre, abre. Uf, menos mal. Ya sé quién es Creo que es el rojo, ¿eh? Con pues solo que me siga Creo que es él Votar por el rojo ¿Cómo? ¿Cómo, cómo, cómo? Eh, ah, que me ha votado el rojo Es que Eh, voy a revertir. Eso, eso así ah, ¡Toma! Es que lo sabía Toma Ahora quién se la lleva, ¿eh? Si es que sabía que era el rojo Me estaba persiguiendo de una forma extraña Y por eso me pensaba que era el rojo Es que sabía que era él Lo sabía ¡Boom! Vamos a seguir jugando ey, ey, ey, ey. Ey. En 5 segundos comienza una nueva ronda Vale ¿Candis? ¡Jolines! a sí, mí! Me... ¡No! ¡No! ¡Es el fin! A ver... Nada más seguir haciendo misiones. Siguierla. Vale, esto voy a hacer esas dos. Primero voy a hacer esta. A ver, esperar, esperad. ¡Jolines, tío! ¿Qué pesas son con esta... Con esa cosadillo? Es la bocataje ese. Encima descubren que hay alguien muerto No, el pobre azul El azulero El culonario del azul Freddy Vale, pues voto a Freddy Freddy, 2014-67 Impostor Madre mía, somos buenísimos Sí que sabía que era un impostor Es que... Solo con, con que lo digan ya está, ya os ya sé. por tío, que pensar son con lo de. Ay, ah, que está allí, encima. No, no me cierren. No me cerréis, amigos. No me dejéis solo. Con esta. Ay, me da, me da yuyu la gente esta. No, no me mates. No me mates, impostor. No me mates. Vale, ya no han he hecho esa misión. ¿Solo he hecho una misión? ¿En serio? ¿Me está ¿No que solo he hecho una misión? Bueno, ya veréis cómo hago todas. Pum. Pea. Para estar. Pum. Pea. ¡Oh! agacho. Agacho, levanto, agacho, levanto. Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah. Bueno, voy a seguir con la misión. Aunque ¿no? voy a volver desde el principio, da igual. ¿Soy yo o está alguien detrás mío? ¡Ah! ¡Ay, qué susto! Ay, le perdón por el grito Pero es que me ha dado un susto de muerte Bien, conseguido No, tiene he hecho un sabotaje de las luces Menos mal, las la, la han arreglado Me faltan dos misiones solo Mira aquí la, aquí están las dos últimas que me faltan. Polinesia. Ahora no tengo que hacer esta. En esta siempre me aparece alguien eh, por la espalda y siempre me mata. Ya veréis cómo me va a matar a alguien. Ah no. Pues no. La última misión como siempre la más fácil y de hacia los sumo azul. Vale. Por ahora no aguanto a nadie. Y no sé ni siquiera quién es el último impostor. Se supone que si soy el impostor me dejará entrar por aquí. Pero como no soy, no, puedo, no me dejan entrar. Allá para como que matas a alguien, pues te cajulles por aquí. Y puedes escapar. Bueno, ¿y ahora qué hago? Porque si he hecho todas las misiones Me voy a aburrir, o sea me Acaba de morir uno ¿Quién? Oh no, Lucas Eh, yo estaba antes con él e Ese tío, el blanco Yo estaba antes con él Hasta que se fue y yo me pensaba que era él y de repente ahora sale que ha muerto. Hmm. O oh, no. Hay que saber. No, no, no, no, no, no. No, no, no, no, no. Por favor, no. no. No me digáis que. No, no, no, no, no, no, no. No, no quiero ni hablar. Madre mía, qué gente más tonta No saben que no soy el impostor Voy a vigilar al negro Ganamos No sé ni quién era el impostor Porque no sale Me voy a comprar solo esto y esto Ya está, pero no me lo voy a comprar Yo voy a ahorrar para conseguir esto 2000, venga ya, tío no, no, no, espera, voy a ahorrar para... <ríe> ¡Maldito juego! No voy a parar de jugar y, y de hacer el vídeo hasta que me toque ser impostor, tío. Como oh, no, no me toca ser después de esta ronda, me salgo y me meto en otro servidor. Porque creo que en este tiene como algo que ha, que ha sido encantado para que no me toque a mí. Estoy escuchando que estoy masticando algo Es que es mi merienda, lo siento Lo siento, pero solo es que estoy merendando ¡Luz! ¡Ahí da la luz! Al menos tengo una. ¡Mi personaje! ¡Qué susto! No veo nada. ¿Cómo se hay? ¿eh? ¿Cómo se hay? ¿eh? Ya está. ¡Uf! ¡Uf! Creo que es él. <coughs> menos mal que le han pulsado. Creo que es él, eh Creo que es él ¿Quién es el orange? Bueno, a lo mejor es, pero da igual Mira, a lo mejor puede ser el orange O a lo mejor puede ser el negro O gris, lo que sea ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh! Ya no sé que tengo De verdad ¿Por qué no votéis a nadie? ¡Ah, que encima no! No, no ha sabido ningún impostor. Ah, esa partida está perdidísima. No, no, no. Negro no. No te atrevas a matarme. No te atrevas. No te atrevas. No te atrevas. ¿No te atrevas? No ¿Cómo te llevas? <risa> ¡Ay, qué susto negro! ¡Ja! <risa> ya <risa> está. Le he dado. Ahora. Ese, ese, este. Es este. Es este. Es este. Es que es este. Es que es este. Que no es orange. Por Dios, madre mía. ¿Es que el orange es vuestro color favorito? ¿O okay, qué? ¿Por qué votáis a Orange? ¿Qué es él? Espera un momento. Si hay dos impostores, a lo mejor es que el Orange y el, y el Gris es que son los impostores. A lo mejor... O pues sea, a lo mejor son esos dos. Como sea este, ya sé que es el negro. Ay, no, el Gris, tío. Es que parece negro. Pero no, es Gris. porque ¿Por qué? es el impostor? ¿Quién es el impostor? Ya sé, yo sé quién es el último Creo que es el, el gris O sea Creo que sea el gris Vamos Told you. Tengo las misiones en más... ¡Ah, ¡Corre! ¡Ese Me da igual que estés aquí, pero ya sé que tú no eres impostor Porque yo acabo de verle Acabo de verle, acabo de verle Tío, porque no me deja, tío? Maldito juego, déjame darle Genial, ahora no se puede Porque han soboteado eh, la comunicación Genial ¡Uy, Está ahí el impostor Está ahí el impostor Corre, no, me va a matar ¡No!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 Si acaso Vamos, venga ¡Tap! Bien ¿Cómo? ¡Victoria! Y encima era él Es que lo sabía oé, oé, oé, oé. Lo sabía Lo sabía Están guapos todos estos personajes ¿eh? Mm. Un lobo Un hombre sin cabeza Un zombie Que no sé ni quién es Pero tiene un cuchillo y una máscara Un esqueleto Ostras Me lo compro Yo sabes aquí que me lo compro Ah, que es una mascota eh. Ostras, qué guapo, Hillo Me encanta Una mascota de esqueleto Me encanta ¡Ah! Tío ¡Oh, No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 ¿Por qué este tío me persigue si es el azul? ¡No! ¡No! ¡No! ¡No me digas este tío! ¡También! ¡No, no! ¡No! Siempre te recordaremos Y serás nuestro amigo Cuerpo de mí A ver No, no, no, no, empate No, empate, no, no vale empate No vale empate, uno de los dos, pero quien sea ¿Qué es él? No, que faltan 7 segundos No, no Bien, bien, bien Ya veréis cómo es Sabía que era él Solo falta el verde Que es el que me ha matado Solo falta el verde A ver, le tiene que dar al botón Porque yo sé que es este, tío Yo sé que es este Yo sé que es este Mira, ahora mismo está persiguiendo por esa pobre criatura Pobre de él ah, Pobre, ahora Le va a matar Le va a matar Uh Menos mal. Le ha dado. Bien. Es el verde. Es el verde. Por favor, decidme que sabéis que es el verde. Yo no puedo votar porque estoy muerta A ver. Pero, decidme que sí Sí, sí, sí, sí. No. El as rosa no es. Sí, sí, sí. Es el verde. Es el verde. Vamos. Gana los votos. Verde. ¿Qué ¡No! ¡Que el amarillo no es! ¡Es que no sabéis nada! ¡Es que no saben nada! ¡Es que no saben nada! ¡No saben nada! ¡Madre mía! Al menos yo soy fantasma y no me preocupo de nada, aunque... Mejor es estar vivo que ser un fantasma. ¡Jolines! Tío, otro sabotaje de esos. ¡Ay! Era en otro sitio distinto, encima. ¡Oh, oh! Está ahí el verde. Verde, es verde, es verde, es verde. ¡Oh, oh! Una víctima. ¡Sí! ¡Sí! Es súper tonto, pero la ha he hecho. Sí, sí, es el verde, es el verde. Por favor, votad al verde, no votéis al amarillo, que es el verde, es el verde. Sí, sí, sí, sí, eso, esa, esa, esa, esa. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. sí no, orange, no. 30 bro, no. Ah, yeah, 30 bro la ha votado el Batis. Ah, no, es el orange. Bueno, pues ya hemos ganado. ¿Cómo que soy un fantasma? ¿Cómo que soy un fantasma? ¿Quién me estás...? Uh, menos amarillo, que se me había bugueado. Mi esqueleto, me encanta mi esqueleto Salud Qué mal rollo que te des, que sea una masc tu mascota, un un esto un un payaso, qué mal rollo. <ríe> Yo nada haría. <ríe> por fin, por fin. Esta vez sí. ¡Por, por fin. Gracias. Gracias de verdad. Gracias al corazón. No, esto no puedo matar porque es mi compañero impostor. Voy a matarlo en 3 segundos. Puedo matar. 10, 9, 8, 7, 6, 4, 5, 1. Hmm, este le voy a dejar. No, no. ¿Sois tontos o qué? ¿Sois tontos o qué? No, no, no, no, no, no, no, no. Por favor, decidme que no sabéis que soy yo. Por favor, decidme que no sabéis que soy yo. A quien sea menos a mí. Incluso quiero que, me, eh, que le echen a mi compañero. Al menos ese no, le, no es uno de nosotros ¿Cómo? Bueno. <risa> uno, uno eh, te echo para fuera que no seas el impostor jaja, <risa> jaja Espero que os haya gustado Dadle a like, suscribiros Y hasta la próxima Adiós